Hola familia, ¿cómo estamos? Regresamos después de casi un mes, creo que no he subido videos, o dos semanas, ya ni sé. Mil disculpas, pero he estado muy ocupado en el trabajo. Estoy tratando de terminar unos proyectos antes de que viaje a Las Vegas. Pero en este video quiero hablar sobre los eventos que se vienen durante la semana de Génesis la próxima semana. Voy a tratar de no hablar a lo loco y explicarles de qué se trata cada evento. Espero no decir tontería y media para que así no tenga yo que editar tanto para que lo suba lo más pronto posible porque ya hay que registrarse para ciertos eventos. Vámonos a los documentos, familia. Estos ya los subí en la sala. Eventos de Aplan ahí en el Discord del barrio, por si los quieren leer. Pero el primer evento que vamos a hablar son estos exploradores, estos anillos que los van a vender. Ya muchos de ustedes los vieron y casi nos caemos, bueno, con estos no, pero sí nos sorprendimos de los precios. Pero normalmente durante la semana de Génesis en Aplan, Sacan anillos como estos y salen muy caros. Y de lo que quiero hablar es del precio. Porque muchos están confundidos de esto. Pero cuando compramos estos anillos, por ejemplo, este anillo de 3,000 dólares, así es, 3,000 dólares, nos van a dar 3 millones de UPEX. Así que veanlo como algo extra que nos dan por poder comprar estos anillos. Ahora, tenemos que registrarnos como cualquier cualquier venta de exploradores. El 5 de junio a las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico, que es en dos días, nos podemos registrar. La venta empieza el, en jun, uh, junio 6 a las 9 de la mañana. Y recuerden si han participado en estos en estas ventas de exploradores o de terminales de tren o de ¿qué más de los Sparks. Saben que nos dan una posición. Y por ejemplo, este anillo de carbón, solamente hay 10, es la cantidad que hay, 10. Este azulito son cinco. Este que le llaman el solar es uno. Si a mí me toca la posición número 15, tal vez no alcance a comprar uno de estos. Es una gran inversión, familia. Piénselo bien. Como siempre les he dicho, no inviertan lo que no puedan gastar. Desde la apertura de Los Ángeles, la verdad, no le he metido mucho dinero al juego. Solamente cuando. Quise comprar unos exploradores, pero he estado ahorrando dinero para los autos que vienen la próxima semana. y me, ¿Ya me registré? No, todavía no me registro, pero me voy a registrar. Y para los tres, dudo que pueda yo comprar este, pero uno nunca sabe. Pero por lo menos este de $400 sí me animaría a comprarlo. Porque creo que en un futuro... Tal vez pueda yo vender este explorador, no sé, por unos 200, 300 dólares. Sería un, una, una ganancia cuando se venden estos. Y esto no es ninguna... No, no quiero que piensen que les estoy dando consejos de cómo invertir su dinero. Simplemente comparto con ustedes, como siempre, mi estrategia. Cada quien tiene una estrategia diferente. Siempre vean si pueden gastar esta cantidad de dinero o no. Un evento muy fácil. Si quieren registrarse, háganlo el domingo. y Si tienen dinero, para tal vez comprar el anillo. El segundo evento, otros exploradores que también salen durante la semana de Genesis, son los, los Terraformers. Estos exploradores son más exclusivos. Está lo que le llaman el, los llaman el, el shift head y el shift machine. Esta es la, el, la cabeza, el head y la máquina, el machine. Y nos venimos acá. Aquí están los detalles sobre la venta. Nos podemos uh, registrar inscribir junio 6 a las 8, que es el lunes. A las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico. El registro se cierra el martes 7 de junio a las 8 de la mañana, 24 horas después. Y la venta comienza el 7 de junio, ese martes, a las 10 de la mañana. Pero miren los precios, una vez más, si compro uno de esos exploradores por mil dólares, me dan un millón de UPEX. En sí me gano un explorador gratis. Lo ganan, lo dan gratis. Solamente hay cinco de cada uno. Es la cantidad que se va a mintear para estos exploradores. También me voy a registrar por si las dudas. Porque quiero usar estos UPEX. Nos han dicho que los autos se van a poder comprar en UPEX. En UPEX aún no lo confirman en sí. Pero espero que nos den más detalles el lunes. Bien, el tercer evento. Este es un poquito difícil de explicar. Son cuatro páginas. Pero si algunos de ustedes son buenos para vender y comprar, sé que muchos, no muchos, pero como unos cuatro a seis miembros del barrio son buenísimos para esos y se han ganado exploradores durante estos eventos de compra y venta. Este evento. Comienza el 7 de junio a las 10 de la mañana y cuando termina el viernes 10 de, junio, 10 de junio a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana tiempo del Pacífico. Tienen unas nuevas reglas. Les aconsejo que lean esta parte. La verdad me confunde un poquito. No, yo no me dedico a vender y comprar en el juego, pero hicieron todo esto para ayudar. No, más que nada para que todos los jugadores tengan una oportunidad de quedar en primer lugar. Normalmente los, los jugadores con más dinero son los que han ganado esos exploradores. Ahora tienen unas nuevas mecánicas que dependiendo cuánto se vendió la propiedad y, el, y cuántos se ha vendido un, las propiedades en un barrio, en, el promedio las ventas durante los últimos tres días, eso da una calificación. Así es que tienen todas estas cosas nuevas. No le entendí muy bien, como les dije, no, no me he dedicado muy bien a comprar y vender, pero aquí en esta parte explican un poquito mejor cómo van a calificar al, a los compradores y vendedores. Estas son las, las puntuaciones, las cuatro categorías. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Si llegan a o ser de los primeros lugares, se van a llevar este explorador. Este explorador está muy bonito. La verdad que es diferente. Muy, muy bonito. Como pueden ver aquí, los primeros 200... Jugadores, se van a poder llevar un explorador, UPEX, pero solamente los jugadores que queden en, los primeros, en, las, cien, en las primeras 100 posiciones, lugares, se van a llevar Sparks. Pero el jugador que quede en primer lugar, se va a llevar 250,000 UPEX, junto Sparks. Y el explorador también le van a dar un boletito para el sorteo del, del auto de Aplan, el primero que van a regalar. No sé si puse el link en esta. No, en el próximo documento está un link y les voy a enseñar a ver si sale el video para que lo vean. Uh, vamos a ver qué más sobre de esto, familia. Y dicen que la tabla de clasificación será basada como la que tuvieron durante la, la compra y venta de en Chicago, el evento que tuvieron apenas hace como unas semanas. Y lo que sí, pongan muchísima atención a esto. Van a estar viendo todas las transacciones de estos jugadores. Y si sospechan que están haciendo algo mal, los van a meter a la cárcel del juego. Para los que no saben, hay una cárcel en el juego, en Alcatraz. Cuando los hablan, piensan que no están haciendo algo bien contra los términos de servicio, los mandan al, a la cárcel y para salir puede estar un poquito difícil. Así es que tengan mucho cuidado. No traten de hacer trampa porque primero los meten a la cárcel y después hacen preguntas. Tengan mucho, mucho cuidado. Pero si son buenos para vender y comprar, familia, este es un evento para ustedes. Miren qué bonito explorador. Yo, yo no creo que voy a participar en este. El cuarto evento, tenemos, este, este es de unas colecciones nuevas que solamente las van a tener durante la semana de Génesis. Ah, miren, aquí está el link. Vamos a ver si funciona. Déjenme ver si se abre. Como que no quiere. Un momento, un momento. Ok. No quería abrirse el link, ya lo encontré. Dejen dónde está. Cambio la pantalla. Aquí. Si no han visto este video, vamos a verlo. Espero que no me, me regañen los de YouTube. Pero vamos a ver qué pasa acá. Hi everyone, x 1 the gamer here. And on behalf of Upland, I'm very excited to unveil this one of a kind Metaverse Motors Series 1 Genesis Trim Car right now on this video now this is the car that you're going to be able to enter to win every single day during genesis week there will be multiple opportunities to enter to win this bad boy it is one of a kind it's amazing now stay tuned for more information on how you can enter to win this spectacular car and without further ado vean esto familia it? no no voy a llorar este carro Un jugador se va a ganar esto. Todo el mundo va a tener la oportunidad de llevarse este auto. Si sí, participan en los eventos, para que se ganen los boletitos. Pero miren esta morsura familia. Antes de que se me olvide, yo voy a empezar a hablar a lo loco. Dije que no lo quería hacer, pero les recomiendo que si alguno de ustedes se gana este auto. El primero, les recomiendo que se salgan del Discord, que apaguen sus mensajes, porque todo mundo va a querer a empezar a decirles que cuánto por cuánto venden el auto. Dejen que, que la emoción pase y no sé, tal vez a los cuatro o cinco días ya entren al juego. Um, no tomen una decisión muy drástica. Yo me imagino, en mi opinión, creo que este auto familiar se va a poder vender así rápido, rápido, entre 12 mil hasta 18 mil dólares. Pero creo que tal vez le pueden sacar más ganancias si se esperan. Pero mi recomendación, si algún miembro se lo saca, y espero que sí, eso estaría muy bonito que con alguno de ustedes se gane este auto porque realmente les ayudaría muchísimo económicamente. No tomen una decisión muy drástica. Y no sé, no respondan mensajes en el Discord, por el Facebook, por donde sea. Tengan, tengan cuidado más que nada para que no los estafen. Si alguien les manda un mensaje privado diciendo que son los de Aplán, que quieren... Confirmar su cartera, su billetera, el wallet, los assets. Primero pregunten en el barrio para que no los estafen. Así es que muchísima suerte a todos. Espero que alguien, uno de los miembros, se gane esto. Ok, vámonos otra vez. Ah, ¿dónde veníamos? Hacia el documento. ¿Cuál era, familia? Aquí está. Entonces, el primero. Oh, Oh. este evento no lo había entendido bien hasta hice la traducción este evento se va a basar en el concurso ¿Dónde está nos vamos aquí a los tres puntitos creo que sean los líderes o no los challenges no los líderes ¿verdad? ah uh... Oh, es, este, es este creo que es este vamos a ver otra vez sí cada mes normalmente tienen un un evento donde la persona que tenga más que obtenga colecciones nuevas se lleva un número determinado de UPEX creo que 20 mil UPEX algo así el jugador que tenga la cantidad más grande de colecciones nuevas, por ejemplo, digamos que este evento se terminará el día de hoy, este jugador, este Aplander ganaría porque tiene 17 colecciones nuevas. Lo que quiere decir que en el documento dice que ese jugador sería el ganador de este evento, lo que le llaman el Week Rising Start Challenge, y él se ganaría un boletito para el auto del m Motors. Entonces, quedaré en primer lugar ayuda para obtener un boletito más. Entonces, este evento es sobre colecciones, lo que llaman colecciones cruzadas. Se empieza el 6 de junio y termina el 10 de, de, de junio. Pero, ¿de qué se trata? Normalmente, las colecciones son en cada ciudad. No podemos combinar propiedades de diferentes ciudades, ¿verdad? aquí es diferente por ejemplo esta colección del viajero del mundo necesitamos una propiedad en cinco ciudades diferentes a qué nos referimos para los que no entienden todavía el concepto de las colecciones si tengo una propiedad en chicago una en detroit una en cleveland una en, en nashville y una en kansas city voy a poder poner la propiedad que tengo en cada ciudad, ponerlo dentro de esa colección. esa que dice el viajero del mundo. Después tenemos otra colección, lo que le llaman las colecciones nómadas. Esta es del este. Necesitamos tres propiedades en tres ciudades diferentes en la costa este. La costa este... Consiste en Manhattan, en Staten Island, Queens, Bronx, Brooklyn, Rutherford. Nos regresamos al juego. Aquí necesitan tener tres propiedades en una de esas cinco ciudades. Una, dos, tres, cuatro, seis ciudades. Son seis ciudades. Solamente necesitan tener tres. Si tienen una en Queens, una en Staten Island, una en el Bronx, ya la hicieron. Para los, para los que me han seguido por un tiempo, en. Muchos de los videos siempre estoy diciendo que una de mis estrategias es siempre tener mínimo dos propiedades por ciudad. ¿Por qué? Porque una la quiero rentar en el futuro cuando tenga construya yo un edificio y la segunda porque tendremos eventos como estos donde vamos a necesitar propiedades en esa ciudad. Por eso no vendo mis propiedades, no me quedo en, en cero. Por ejemplo, aquí en Manhattan solamente tengo siete, me quedan siete. Tal vez venda yo unas dos más, pero me quede con un, con otras cinco. Pero si decido vender casi todo, me quedaría un mínimo con un mínimo de dos propiedades, una para que construya yo y rente esa propiedad y una para mí para participar en eventos como estos. Muy importante que se acuerden de su familia, importante tener propiedades en cada ciudad. Después tenemos la otra colección, la nómada, nómada, nómada occidental. Poseer tres propiedades en tres ciudades diferentes en la costa oeste. Por cierto, aquí están los bonus que nos darán. Y estos solamente nos los van a dar una vez. OK. Cuando pongamos estas esas propiedades en las colecciones, no nos van a crear ingresos mensuales como lo hacen las colecciones en el momento, en, en el momento por ejemplo, ahorita que, que las tenemos en las colecciones. Solamente nos van a dar esto, este bono y ya. Entonces necesitan tres propiedades en San Francisco, Santa Clara, Oakland, Fresno, Los Ángeles y Bakersfield. Por lo que entiendo. Solamente son tres propiedades, o sea, una propiedad en tres ciudades diferentes. Porque muchos estamos confundidos, pensamos que quiere decir que son tres propiedades por ciudad. Pero esperemos que no sea así, que solamente necesitamos tres propiedades, por ejemplo, una en San Francisco, una en Fresno y una en Bakersfield, y ya puedo completar la colección. La siguiente colección nómada central, poseer tres propiedades en tres ciudades diferentes en ciudades centrales, las cuales son Nashville, Nueva Orleans, Kansas City, Chicago, Cleveland y Detroit. Y aquí está el UPEX que nos van a regalar. Ah, pero esto es muy importante. En este sitio, tengo que participar. Si bien cada colección ofrecerá una recompensa de UPEX única, ofreceremos una bonificación adicional de 0.03 Sparks, que son como 12 dólares. Para los jugadores que completen las tres colecciones nómada, los Sparks se entregarán a poco después de la semana de Genesis. No los darán una semana después. 0.03 Sparks es buena cantidad. Así es que les recomiendo que vayan a comprar. Como va a estar el evento de, del Trifty Trader, este, Mucha gente va, tal vez venda a precio muy bajo para poder calificar en las posiciones más altas de, de este evento. Así es que creo que van a poder encontrar unas buenas ofertas en estas ciudades. Y aquí está el evento que les decía del Rising Star Challenge, el que pueda conseguir más colecciones durante esos días. Ah, son 100,000 UPEX. Entonces, el, habíamos hablado de este jugador, familia. Déjenme me regreso. No, líderes. Este jugador sería, si el evento fuera ahorita y terminaría en este momento, se ganaría 100,000 UPEX. Sí, 100,000 UPEX y 0.2 SPARKS, que son 80, 90 dólares. Oh, sí. Más un boletito para el auto del Metamors. Muy, muy importante que sepan cómo funciona esto. Ah, sí. Muy bien. Ah, sí, sí. Ah, creo que era aquí. Espérenme. espéreme espérenme. ¿Era este? No, no era. Ah, sí, miren. Este del Trifty Trader. Dice que las propiedades adquiridas a través de los swaps no contarán. Así es que no quieran hacer swaps, pensando que así les va a contar para poder um, participar en este evento. Bueno, seguimos con este, lo que le llaman el Light It Up Upland Hunt, una cacería. Miren ese explorador tan bonito. Este es el premio. Esto será como el, como el evento en el cual muchos de nosotros participamos, participamos muchos de los miembros. Uh, en abril nos ganamos este explorador de San Patricio y después el pollito. Nos juntamos en el, en el Discord, en la Plaza Mayor y tenemos que, que nos dan unas pistas y tenemos que ver a qué dirección de esas pistas nos dan el nombre de una propiedad o la dirección de una propiedad y tenemos que ir a visitarla y son entre 15 a 18 pistas entonces es cosa de resolverlas lo más pronto posible y viajar a esas propiedades si quieren entrar a, a este evento vamos a estar en la plaza mayor donde nos ayudamos entre todos Est estos todos los exploradores están muy bonitos. Me, me fascina este del pollito. Así es que espero que puedan entrar al barrio y acompañarnos en la Plaza Mayor para que puedan participar y entre todos nos ayudemos y podamos ser de los primeros en llegar a la última propiedad. Será este martes 7 de junio a las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico, en Brooklyn. Y el ganador, una vez más, el ganador, se llevará un boletito para la rifa del el Y hay que inscribirse, familia. Muy, muy importante, ¿ok? Aquí están los detalles. Hay un, una búsqueda informal, una cacería informal. Si quieren hacerla, pero no les urge, no les importa ganar el explorador y quieren ver de qué se trata, entonces pueden hacer esta, esta búsqueda, esta cacería. A uh, los primeros 200 jugadores les van a regalar el este, este explorador bien bonito. Pero también, dependiendo de la, de la posición en que terminemos, si quedamos en los primeros 50, que es muy difícil, nos llevaríamos el 10% del, del premio más .01 Sparks y el explorador. Pero los primeros 200, <coughs> perdón, los primeros 200 jugadores se van a llevar el, el explorador. Tenemos una buena oportunidad para hacer esto, familia. Así es que los esperamos en el barrio, en la Plaza Mayor. Uy, ya llevamos media hora casi. Ya casi terminamos, familia. Tenemos un tour, un recorrido histórico de Haplan, donde vamos a dif visitar diferentes propiedades significan algo para Aplan. el evento empezará en Santa Clara el jueves 9 de junio 10 de la mañana vamos a estar viajando muchísimo esa semana familia muy importante saber dónde tenemos que ir y va a terminar eh, este recorrido en Manhattan uh, vamos a ver ahora también lo que hicieron van a tener como vamos a poder ver como videos el X1 va a ser una narración Así es que ya no tenemos que leer. Y para los que han participado en este tipo de eventos, tenemos que escribir la dirección a la siguiente dirección que queremos ir. Pero ahora, aquí donde dice Next, la apretamos y nos lleva a la siguiente dirección. Ya no tenemos que estar ahí peleándonos con el buscador, tratando de buscar la, la siguiente propiedad. Ah, vamos a ver. Aquí están los detalles sobre el evento. Y dicen que normalmente nos va. Y que parece que nos vamos a tardar como 60 minutos para este recorrido. Y cuál es el premio, familia. El premio, si mal no me equivoco. Mm. Ah, sí. Ah, no le cambié el nombre. A ah, .01 Sparks, familia. Es lo que nos vamos a llevar. No es mucho, pero cada poquito de Sparks que nos ganemos. Sería bueno. Creo que, que en esa semana que viene. Todo el mundo se podría ganar mínimo .05 Sparks. También vamos a estar participando en este, en la Plaza Mayor. ¿Cuándo es? A ver, esperen. Jueves. Ah, yo no voy a poder, creo. Lo bueno es que no tenemos que hacerlo luego, luego, pero tal vez lo haga yo un poquito más tarde. Ya voy a estar en Las Vegas. Tal vez esté todavía con, con una tía. Voy a visitar una tía durante ese tiempo mientras estoy allá ok y por último también subí este documento familiar. una vez más lo dejé en la plaza mayor aquí creo que espero haberlo hecho bien pero aquí están las diferentes los diferentes eventos y de qué se trata los eventos cuando la fecha si hay fecha de registro el horario fecha de venta de horario este por ejemplo aquí el evento de colecciones cuando empieza el evento no hay que registrarse pero empieza el evento el horario cuando termina tal vez espero que esto les ayude familia para que puedan ver todos estos horarios más que nada fíjense qué hora es el tiempo saben lo que voy a hacer en lo que subo el video, porque se va a tardar en subir el vídeo voy a añadir aquí el horario de diferentes países Voy a poner. Cuando sean 8 de la mañana, tiempo del Pacífico. ¿Qué tiempo sería en Argentina, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en México, en España? ¿Qué más? ¿Dónde tenemos más miembros? Um, voy a hacer eso, mira. Voy a, voy aquí, voy a poner el, el tiempo de las 8 de la mañana y qué tiempo es en otros países para que les ayude en eso. Bueno, familia, si sí, ya me tardé 30 minutos. Cualquier cosa, vamos a estar ahí en, en el barrio. Muchísima suerte a todos. Espero que estén emocionados. Si sí, es su primera semana de Génesis, se vienen muchísimas cosas. Voy a estar en Las Vegas. Voy a tratar de hacer unos enlaces en vivo para que se sientan que están ahí presentes. Y participen, participen, participen si pueden para ver si se pueden ganar algo. Bueno, familia, muchísimas gracias. No se les olvide dejar un like si les está ayudando el video. Espero subir más videos con unos tutoriales buenos que encontré de el, un bot de cómo viajar. este Hay un bot de que nos dice cuántos cents usamos durante nuestras búsquedas de tesoros. Y no me acuerdo de cuál era otro tutorial que quiero hacer. Pero en fin familia, muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.